Si quieres saber lo que es la matriz DAFO a la perfección, quédate en este vídeo. Sé que es un poco largo, pero vale la pena. Antes de empezar, bienvenidos a mi rincón, a mi pequeño despacho. Aquí es donde suelo editar los vídeos, donde suelo escribir los guiones para dar las clases y donde, de vez en cuando, también hago stream en Twitch no relacionada con el marketing a día de hoy, tema solo de videojuegos. Si estáis interesados, colgaré por algún sitio mi dirección para que podáis entrar y podamos interactuar, jugar o bueno, lo que surja. Y ahora sí, vamos a la definición de DAFO, vamos al desarrollo de la matriz, vamos a ver ejemplos, estrategias para que este vídeo tenga lo que se busca. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Veremos la definición de DAFO FODA, como veis en pantalla y también veremos un caso personal, en este caso mi caso, para que sea un ejemplo lo más cercano posible y entendáis la base de lo que busca esta matriz DAFO. Si os parece empezamos, vamos allá. Como ya vimos en la primera parte de marketing estratégico, la, el desarrollo de la matriz DAFO se divide en cuatro puntos, las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades. ¿Por qué es importante la división de interno y externo? Pues porque las debilidades y las fortalezas son algo que nos pertenecen a nosotros análisis interno de la empresa y las amenazas y las oportunidades vienen dadas por el contexto que rodea a la empresa, al proyecto o nosotros como persona si nosotros somos el producto o el servicio. También se suele llamar la matriz, en vez de DAFO, la matriz FODA. ¿Cuál es la diferencia? El orden de los factores, que en este caso no altera para nada el producto. Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué esta diferencia de DAFO a FODA, aunque es la misma? Bueno, porque en el DAFO empiezas con las debilidades y las amenazas, las partes digamos más negativas, y en la parte FODA pues, empiezas con las partes positivas, con lo que son las fortalezas y las oportunidades. Es una manera diferente de verlo, empiezas con las cosas positivas o con las negativas, eso depende más de ti. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y aquí estamos en las preguntas que deberías hacerte dentro de cada apartado de la matriz DAFO. ¿De acuerdo? Espera un momento. que me aparte para que lo podáis ver todo correcto. ¿Qué preguntas deberías hacerte o debería hacerse la empresa o deberías hacerle a los diferentes responsables de cada departamento para poder analizar y tener la máxima información necesaria dentro de una empresa para desarrollar un buen plan, una buena estrategia de marketing? Estas son algunas de las preguntas que yo he ido recopilando a lo largo de, de mis años o que también he ido encontrando en internet, en otros vídeos, o en otros libros, o en otros textos que hablan de la matriz DAFO. Empecemos por las debilidades. ¿Qué preguntas deberías hacerte a nivel empresarial dentro de este apartado? ¿En qué puede mejorar tu empresa? ¿Qué deberías dejar de hacer? ¿Qué aspectos negativos ha mencionado el mercado de los clientes. Este punto lo remarco porque creo que es importante, como dijimos en el vídeo anterior, lo importante es el cliente y lo que el cliente opina de ti para así forjar una línea de estrategia lo más certera posible y que llegue al éxito que todos buscamos. Así que muy importante el punto de qué aspectos negativos ha mencionado el mercado y los clientes. ¿Por qué estamos perdiendo las ventas? A lo mejor no las estáis perdiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Es una pregunta bastante importante porque al final es el kit de la cuestión, es la base, es lo que necesita la empresa, vender para subsistir. ¿En qué nos falta experiencia? Una pregunta bastante, bastante importante también. ¿Y qué tiene la competencia que nosotros no tengamos y que nos esté afectando? Luego tenemos el apartado de las amenazas, ¿no? El contexto externo que hace que te preguntes qué cosas o qué factores están actuando de una manera negativa en tu empresa, o que negativa no, quizá que pueda perjudicar eh, a corto, medio o largo plazo eh, tu modelo de negocio. ¿Cómo están cambiando el panorama del mercado? Esto es muy interesante. El mercado sufre eh, una serie de cambios constantes a lo largo del tiempo. ¿Qué está haciendo la competencia? También es una, una pregunta que debes hacerte y que está dentro de las, de las amenazas. ¿Alguna debilidad puede ser una amenaza para la empresa? Esto es importante. ¿Por qué? Porque las debilidades también las puedes eh, analizar como amenazas y viceversa. Las amenazas analizarlas como debilidades. ¿Están cambiando los estándares de calidad de nuestro producto? También es importante saber si dentro de nuestro producto, dentro de nuestro servicio, ha quedado algo obsoleto o si hay un estándar de calidad nuevo que tienes que tener en cuenta a la hora de valorar ese producto y de poder hacer posibles cambios para que no te afecte, de alguna manera, directa o indirecta, ese, ese cambio de estándar. ¿Qué obstáculos nos estamos enfrentando? Lo mismo, nosotros como empresa, como servicio, como persona, ¿qué problemas a día de hoy me estoy encontrando en, en el mercado para no poder seguir escalando como empresa, vendiendo más productos o servicios? ¿O yo como profesional, incluso, por qué no logro mis objetivos profesionales? Y como última otra pregunta que te podrías hacer es ¿Cómo nos están afectando las medidas del gobierno? Lo dije en el vídeo anterior, el contexto externo de la empresa, el contexto tecnológico, el contexto social, el contexto político en este caso, también es importante. Con lo cual, hace estas preguntas, investiga, es importante que sepas lo que te rodea para no incurrir en este caso en alguna medida que el gobierno tacha como ilegal, Seguimos con las fortalezas y las oportunidades, los puntos positivos, los puntos que nos, gusta, que nos gusta decir y que nos gusta remarcar y que normalmente salen solos. Hago un pequeño inciso, un pequeño paréntesis. A lo largo de mis años me he encontrado eh, diferentes tipos de responsables de, de departamentos, de directivos o de directores que los puntos fuertes, las fortalezas y las oportunidades salen solas. Y las debilidades de amenazas, como que les cuesta eh, verlas, entenderlas y a veces se lo toman muy de carácter personal. Con lo cual, tener cuidado a la hora de ex, eh, dar vuestra opinión acerca de debilidades de amenazas. Si, por ejemplo, tenéis una empresa nueva o lleváis poco tiempo, ¿por qué? Porque esas personas de una jerarquía superior a la vuestra, es posible que se lo tomen mal y se lo tomen a nivel personal, en algunos casos porque la empresa es suya, entonces lógico que se lo tomen a nivel, a nivel personal y otros que claro, serán empresarios que no tienen nada que ver con, con la empresa, que están ahí conectados como tú, pero digamos que esas debilidades y esas amenazas, eh, ellos las ven de una manera directa a su gestión del trabajo y como que ellos han hecho algo mal y, creedme, en público a la gente no le gusta que les tachen sus debilidades. El tema es fortaleza de oportunidades, salen solos. Toda empresa, todo proyecto, toda persona tiene unas fortalezas de oportunidades más incluso que debilidades eh, y amenazas, lo que pasa es que hay que encontrarlas y explotarlas. ¿Qué destacamos? Siempre hay algo en lo que destacamos. Buscadlo y seguramente salga. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? ¿Qué hacemos mejor que los demás? Otra pregunta que, que os podéis hacer. ¿Qué actividades nos resultan más productivas? ¿Qué puntos fuertes ve el mercado en nosotros? Muy importante también, que el mercado, cuando hablamos del mercado, hablamos del cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué punto es fuerte? ¿Qué cosas destaca el cliente de nosotros para poderlas explotar? Otra pregunta que te puedes hacer a nivel de fortalezas, a nivel interno. ¿Cómo es trabajar aquí? Yo la considero importante. Porque si una persona está feliz en una empresa, eh, no se va a ir. Última pregunta que te puedes hacer es cómo vamos a nivel financiero aquí hay una pequeña falta de ortografía que tengo que corregir porque esa no lleva cierto, os pido disculpas ¿Cómo vamos a nivel financiero? Es importante esa pregunta, es muy importante ¿Por qué? Porque no puedes idear una estrategia, no puedes idear un, un plan de futuro si no sabes cómo están los números de tu empresa no sabes cómo estás a nivel de liquidez, cómo estás a nivel de deuda y último punto, el de las oportunidades en este caso, oportunidades más a nivel, a nivel externo, ¿de acuerdo? Es un poco ver lo que hay fuera y eh, valorar qué puntos pueden ayudarte o pueden ayudarnos a mejorar como empresa o a mejorar el producto o servicio. ¿Qué puertas se, se nos pueden abrir dadas nuestras fortalezas? En función de, nuestra, de lo que nosotros hemos marcado, nosotros hemos visto que somos fuertes en algunos campos, ¿Estos campos se pueden eh, extrapolar o pueden trabajarse en el mercado? ¿Pueden ayudar a mejorar el mercado? ¿Y nuestra situación en ella? Bueno, una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué hace la competencia que todavía no hacemos nosotros? Pregunta también muy relacionada con las debilidades, pero es importante saberlo. Es importante ver que la competencia pues, mejora, que la competencia se actualiza y hay que monitorizarla no viéndola como un enemigo, ni mucho menos, viéndola como un estímulo para mejorar y si esa competencia ha aportado una idea que a nosotros no se nos había ocurrido, pues bueno, la cogemos, la valoramos, la adaptamos, la copiamos, eso ya como, como uno quiera verlo, y intentamos que sea fructífera para nuestros intereses. ¿Está el mercado desatendido en algún aspecto? ¿Hay algún cambio tecnológico que juega a nuestro favor? el punto es cómo se comporta el consumidor a los cambios. Muy ligado todo el tema del, del, del DAFO, o el DAFO, como quieras llamarlo, sobre todo a saber qué opina el mercado, qué opina el consumidor, qué quiere el consumidor, qué quiere de nosotros el consumidor, o qué necesita el consumidor, o qué no tiene el consumidor, y nosotros podemos eh, brindarle, podemos darle. Ahí está la oportunidad eh, clave. Yo creo. Yo creo que es lo que mejor puede ayudaros a la hora de definir una buena estrategia. Es basarse en las oportunidades que el consumidor os brinda. Otro punto. Me voy a poner para que me veáis. Aquí ya no molesta el texto. Vamos a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Eh, el más sencillo que yo he encontrado y el que más... Eh, a nivel interno me, me afecta, digamos, o eh, el que más conozco, que es un ejemplo, como dice el titular, de eh, a nivel personal, a nivel profesional, un DAFO, en este caso Foda, he empezado por las eh, fortalezas y las oportunidades, de una manera más positiva, donde me he valorado, donde me he analizado a mí mismo, podría haber puesto también, un ejemplo de una empresa, pero qué mejor manera de aplicar lo que os explico si me pongo yo como ejemplo para que lo veáis más claro eh, si se puede, que espero que sí y creo que sí. ¿Qué puntos fuertes tengo yo para poder eh, luego marcar unos objetivos y seguir evolucionando, marcar estrategias y llegar a, los, eh, a, los, a mis deseos profesionales? Fortalezas, titulación universitaria, una carrera, un posgrado y un máster, más de 10 años de experiencia en el mundo de la comunicación y del, y del marketing, también mis pinitos en, en publicidad, mi primera titulación superior fue eh, la carrera de publicidad y relaciones públicas. Adaptación y aprendizaje rápido, es una cosa que yo siempre he valorado positivamente en mí, seguramente tú también te, te sientes identificado, lo fácil que nos adaptamos a cualquier, a cualquier entorno. En mi caso he trabajado en muchos sectores diferentes y he sabido entender rápido ese sector y es una cosa que me ha ayudado a entender, sobre todo, eh, otras empresas, otras filosofías, otros mercados y otros sectores totalmente diferentes. La pasión por la docencia es otro punto que a mí me gusta bastante. En mi última experiencia laboral Tuve la suerte de dar con asiduidad algunas clases a alumnos de una escuela privada en la cual trabajaba y es una cosa que realmente me motivó un montón y me encantó. Y creo que eh, se me daba bien, al menos eso decían los alumnos y la mayoría los tengo en Linkedin, con lo cual eh, bueno se portan bien conmigo, cuando es mi cumpleaños me escriben y me dan las felicidades. Y cuando he colocado algún vídeo también en, en YouTube, pues bueno, son los primeros en filmar y en dar like. Así que, si me estáis viendo, agradecido por todos estos años y disculpad si de bueno, vosotros os aburrí mucho en las clases de marca personal, de redes sociales. Otro punto que considero una fortaleza en mí y que seguro que tú también la consideras, eh, la empatía, la, ser cercano, ser natural con las otras personas. Al igual que he dicho empático, cercano y natural, simpático. Eh, Sé que es una fortaleza o una característica que a lo mejor bueno, eh, depende más de esas personas que te digan, ¿no? Pero bueno, si tú te consideras una persona empática y simpática, en este caso pues, pues dilo. La creatividad, otro punto que también puede ser una fortaleza, en, este, en mi caso yo creo que es una fortaleza que ayuda mucho eh, al, dentro del sector profesional del, del marketing. La facilidad para comunicarme. Por eso en parte también creé el canal de, de YouTube, ¿no? Se me da bien hablar en público, nunca he tenido ningún problema en, en dirigirme a, a un montón de personas, ya sea una, ya sean cinco, ya sean diez o ya sean cien. Ya da igual si sean un despacho con dos personas que te están mirando o un auditorio con cientos de personas que están pendientes, en principio, de lo que vas a decir. Y luego el tema de persona profesional con valores una persona con valores, una persona íntegra, intento, intento serlo y creo que lo transmito a las, a las personas que me rodean a nivel profesional y a nivel personal y lo considero una fortaleza inter, interesante en mí al menos para remarcar y para compartir en este caso con, con vosotros. Luego me voy con las debilidades, ¿de acuerdo? Y tendría que ir a las oportunidades, pero bueno, voy a seguir con las debilidades que es la parte interna de mí. ¿no? Paciencia limitada. Y como buena debilidad eh, tengo que trabajar en ella y tengo que mejorarla para ser más paciente, sobre todo conmigo, más que quizá con los que me rodeen. Otra debilidad que consideré en su momento es la falta de conocimientos prácticos en nuevas áreas o herramientas. Eh, os pongo un ejemplo práctico, no dominaba el tema de la edición de vídeo, entonces una debilidad es importante trabajar en ella para mejorarla y en algún momento convertirla en fortaleza. Me compré software de edición de vídeo, me apunté en cursos gratuitos de, de vídeo, me apunté no, entre en YouTube y vi cursos gratuitos de vídeo, y luego sí que es verdad que pues bueno, adquirí compré algunos cursos muy, a muy buen, eh, a buen precio, la verdad, por internet, que sobre todo hablaban de la edición en el programa que en el cual trabajo el, los vídeos de, de YouTube. En este caso el programa es Da Vinci Resolve, pues por si alguno se lo, se lo pregunta, es el programa donde suelo editar estos vídeos. Me aburren las tareas fáciles. Me aburrían en su día y me aburren hoy, ¿no? Entonces, <coughs> puede ser algo negativo, que te aburran las tareas eh, fáciles, pero, bueno, también puede ser un estímulo positivo, ¿no? Es decir, lo fácil me aburre, me voy a poner lo difícil, lo desconocido en lo nuevo y tiro para adelante. Problemas con, con perfiles autoritarios. Digo autoritarios, no me digo autoridad, porque yo considero autoritarios a personas que eh, bueno, te exigen algo, te mandan algo, por el simple hecho de estar por encima de ti y con afán de no, no discutir nunca sus decisiones y acatarlas porque sí, ¿no? Si se justifican las medidas, si se justifican las acciones, cualquier persona con dedos de frente eh, sigue. A esa persona sigue a ese jefe y lo convierte en su líder. No se sé mentir, exceso de transparencia. Me pasa, me pasa lo mismo. Me pasa, me pasa lo mismo que le pasará a mucha gente, seguramente no. También os diré que esa transparencia, eh, yo la he marcado como de debilidad por mis últimas experiencias laborales, pero dentro de la cantidad de años en las que he estado trabajando en diferentes empresas, me he dado cuenta que la transparencia también puede ser una fortaleza. Vamos a seguir por las oportunidades. En su día, cuando me senté a analizar eh, qué camino o qué senda tomar a nivel profesional, también valoré las oportunidades que me brindaba el sector o que me brindaba en ese momento a corto, medio o largo plazo el, el mundo del marketing y la comunicación. Un punto que vi destacado es el tema de la demanda de la formación online. Cada vez aparecen más profesionales, ya sean instituciones o ya sean personas, que ofrecen sus servicios de formación o de conocimientos o de manera online. La facilidad para emprender. ¿Por qué? Porque sobre todo gracias a internet, una persona puede abrir un negocio digital y con unos pocos recursos eh, lanzarse, marcar unos objetivos eh, e intentar triunfar o al menos intentarlo. ¿De acuerdo? Contenido visual por encima del contenido, del contenido escrito es mucho más fácil aprender algo cuando alguien te lo explica cara a cara que quizá no eh, por escrito. Aunque también he de deciros que mucho del material o mucho del, de los vídeos o, o de la formación o de los consejos o prácticas que yo os pueda dar vienen de material escrito. Yo he leído muchísimo y os animo que hagáis artículos, eh, libros y sobre todo blogs especializados que hablan de, de marketing porque hay ideas muy interesantes que en un vídeo de 10-15 minutos eh, no se pueden explicar. El fácil acceso al aprendizaje. Creo que es muy fácil eh, aprender algo de manera gratuita o pagando eh, una poca inversión de cualquier tema. Ahora mismo puedes aprender lo que quieras de lo que sea por internet con garantías de que ese aprendizaje, de que esa formación, de que esos estudios eh, estén bien trabajados eh, sean fiables, sean fidedignos y se puedan aplicar en cualquier campo que tú necesites. Otro punto es la demanda de soluciones de marketing de pymes. ¿De acuerdo? Eh, aquí situados en España, donde la pequeña o mediana empresa ocupa un gran porcentaje del mercado empresarial, es una empresa que todavía le falta dar el salto de transformación digital, que se suele llamar. Son empresas que han llevado 20, 30 años eh, una línea de comunicación, una línea de trabajo interno, una línea de producción muy analógica. Y debido a los últimos acontecimientos, sobre todo en 2020 por el tema del COVID, se han tenido que reinventar y han tenido que modernizar su negocio y hacerlo mucho más digital. Pocos referentes destacados en marketing y comunicación en Internet. Es un punto, una oportunidad que yo también vi. Sí que es verdad que hay muchas personas que hablan de, de marketing en internet eh, y, de, y en, en internet en general en redes sociales, pero no hay una o sí que hay o hay muy pocas eh, personas que sean referentes destacados dentro de, de depende de qué redes sociales. Obviamente cada red social por lo que yo he podido ver tiene pues una cuenta que tiene contenido relacionado con el marketing y ha despertado interés en mucha gente y ha tenido éxito, pero todavía creo que este mercado no está, no está copado. Obviamente están los grandes referentes del marketing, que son los que yo os explico en los vídeos, pero no han dado ese salto, quizá pues no les interese o quizá pues porque no tienen tiempo, ¿de acuerdo? Y creo que es interesante, ¿por qué? Porque la gente va consumiendo cada vez más eh, formación, hemos dicho antes, o soluciones de carácter más profesional en internet, en redes sociales, sobre todo en YouTube, en este caso. Y hay pocos referentes que hablen de, de marketing y de trabajo. Es una cosa que a nivel anglosajón, a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, se lleva, se lleva mucho más. Pero en España en este caso, pues eh, tanto por ciento en 2020, creo que estaba por un 25-30%. Ahora mismo no, no sabía no decirlo con exactitud, ¿no? de gente que trabajaba desde casa. Y la tendencia pre-Covid, post-Covid ha sido bestial eh, a la hora de aumentar sus porcentajes, con lo cual es una oportunidad trabajar eh, desde casa. Y el último es el currículum en CV 3.0. El tema del currículum siempre ha sido algo que yo he visto eh, que la gente no ha explotado suficientemente bien. No deja de ser o todavía sigue siendo un papel de una cara, debería ser de una cara, hay gente que todavía oye, pone dos tres caras, se pone cuatro o cinco páginas, yo considero que es un error, si lo haces por escrito, que sea una página una cara, pero este currículum 3.0 es digamos, mmm, exponer de una manera más audiovisual hay muy poca gente que haya visto yo, en redes sociales como Linkedin sobre todo, que es una red social, si no la conoces es la red social más profesional o con perfiles totalmente profesionales de cualquier sector. Eh, todavía se sigue llevando el tema de sí, currículums actualizados, currículums donde el diseño ha mejorado desde hace 5 pues, o 6 años, pero no hay currículums del de el, caret, como digo yo, de, del cara a cara, de poner una cámara como estoy haciendo yo delante y explicar mi, mi currículum, explicar mi experiencia profesional. Eso sí, lo más rápido posible, aquí me estoy alargando un poquito más. Enviarlo a una empresa o directa o a una empresa de, de captación de personal, de captación de talento, de recursos humanos, como quieras llamarla, y enviarlo por, por vídeo. Creo que sería un punto interesante a trabajar, lo creo a día de hoy, y bueno, quizá con este vídeo también me ayude a poder desarrollar un currículum 3.0 y en vez de enviar pues, una hoja de Word o de pdf en este caso a un email, pues bueno envío un enlace con un vídeo y que pues, me conozcan más eh, a nivel personal. Y luego está el tema de las amenazas, el último punto externo de otras oportunidades, pero que son eh, temas negativos o que podrían causarme un problema o una barrera, un freno en mi vida laboral, vida profesional. Uno es la edad, la edad eh, no perdona, estoy cerca de los 40 años. Y los profesionales de, de marketing que me salen ahora, pues quizás sean más demandados. Aquí ya podemos hablar de, de temas como por temas conceptuales, por temas salariales, por temas de mercado. Es mucho más fácil que se contrate a una persona de 22 años que acaba de salir por un sueldo muy bajo que una persona de cerca de los 40 que tiene más de 10 años de experiencia. ¿Por qué? Porque te va a exigir más. Te va a exigir más a nivel salarial. Con lo cual. La edad es, es un problema, no creo que sea exclusivo en mi sector, creo que es un problema en, en cualquier sector, la verdad. Otra amenaza es la estabilidad del mercado laboral. Después del COVID estamos en España, pues bueno, sé que en España la laboral siempre ha sido compleja, siempre ha sido complicada. Seguramente en tu, en tu país, si estás viendo este vídeo desde Latinoamérica, pues qué te voy a contar, ¿no? Y también en algunos países lo estáis pasando muy mal, ¿no? Nuevas tendencias en marketing. También es amenaza, ¿no? Aquí hablaríamos un poco de actualizarse, de siempre mantenerse al día. Lo hablaba en el vídeo anterior. Es muy importante que un profesional de, de marketing esté siempre actualizado y sepa de las nuevas tendencias eh, que inciden, directa o indirectamente, en el mercado y en el consumidor. El Enchufismo laboral, otro punto que yo también he visto como amenaza. Bueno, eh, me lo he encontrado, por eso lo pongo. Me he encontrado casos de yo estar en ofertas de trabajo bastante avanzado, de no ser el candidato final. Únicamente que me han dicho que han contratado a una persona cercana a... Eso lo he vivido. Seguro que también tú, eh, viendo este vídeo y viendo este punto, relacionas este enchupismo laboral, este selecciona dedo... Y te sientes identificado, en este caso para mal. Si tú has sido enchufado o puesto a dedo, seguramente no estáis viendo este vídeo. Y si es así, pues enhorabuena y demuestra, demuestra lo que vales. Y luego último punto, que lo veo como una amenaza, es la automatización, automatización disculpa, del de marketing. Es un punto que puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Y aquí tenéis lo que es mi foda o mi dafo personal, donde os he dispuesto mis fortalezas, mis debilidades, las oportunidades que me brindaba el mercado o que me brinda a día de hoy y las amenazas que también me brindaba o me brinda de una manera negativa el mercado. Lo podríamos a una empresa también, pero bueno, como ejercicio yo creo que es importante, incluso vosotros también lo podéis hacerlo, os animo a que, a que lo hagáis, a que vosotros mismos os analicéis a nivel personal barra nivel profesional para un poco definirlo y verlo más claro, porque viendo... Este ejemplo más cercano, más de ir por casa, a nivel empresarial no deja de ser lo mismo, pero con diferentes términos y en diferentes departamentos. Ahora nos iremos con las estrategias del, del DAFO. No confundir con estrategias posteriores que veremos de marketing estratégico, ¿de acuerdo? Esto es un poco después de analizar el DAFO: cómo podríamos revertir. Ciertos puntos negativos a positivos o cómo podemos explotar esos puntos positivos para que sean todavía más positivos. Hay cuatro estrategias básicas o al menos que más se repiten en, en, en marketing dentro de a la hora de analizar un análisis de la matriz DAFO. La primera estrategia de las fortalezas que se define en ataque y posicionamiento. O se trata en cómo utilizar esas fortalezas para aprovechar las oportunidades que había en el mercado. En mi caso lo vi claro. Aprovechando mis fortalezas de adaptación a un medio, de eh, mejora o aprendizaje rápido y de comunicación con los demás de una manera fluida o fácil y aprovechando las oportunidades que era que la gente demandaba mucho contenido en internet, da igual de lo que sea, yo domino más o menos el tema del, del marketing, crear un canal gratuito de formación online, que es el canal de el juego de marketing en el cual... Espero que estés suscrito o suscrita y si no, pues dale al botón, por favor. Otro punto, consolidar este canal para mejorar mi currículum profesional a medio y largo plazo. Y otra estrategia es la de oportunidades definida en defensa y adaptación. Es cómo aprovechamos nuestras oportunidades para corregir nuestras debilidades. Un punto, el tema del aburrimiento de las tareas fáciles. Lo fácil me aburre. Mejor que hacer un proyecto personal, a, con una planificación a medio-largo plazo. ¿Por qué a medio-largo plazo? Porque mis ansias o mi paciencia se vería trabajada. No voy a obtener con este canal de YouTube éxito a corto plazo. Quizá a medio-largo y sí. Hay que trabajarlo, hay que ser constante y hay que esperar los resultados que lleguen con el trabajo y no esperarlos al momento. Y luego, al tener un proyecto personal, pues mi jefe era yo. Con lo cual, si alguna vez tenía algún problema con una figura autoritaria, sería conmigo mismo. No me considero una persona autoritaria, con lo cual me llevo muy bien conmigo mismo. Así que, fantástico. Otro tipo de estrategia basada en las debilidades. Reacción o reorientación, que se llama. Es cómo utilizar esas oportunidades que te brinda el mercado para disminuir esas amenazas que también te causa ese mercado. El tema de la edad como amenaza, el tema del de continuo. El cambio al continuo avance del marketing, quizá ofrecer un currículum diferente de una manera audiovisual, pues bueno, te marque la diferencia con el resto de, de los demás. Y luego una oportunidad, que es todo el tema de la formación online, es la demanda global de, de formación o de contenidos. Se abre un abanico de posibilidades a nivel geográfico que hace unos años no tenías. Con lo cual, bueno, no, nunca se sabe si con este vídeo o con este canal Puedo llegar a conocer e interactuar con personas que buscan mis servicios, ya sea como profesional o a lo mejor como docente, nunca se sabe, y que eh, están lejos a nivel geográfico de mí, pero que gracias a internet y redes sociales, pues, pues puedo ayudarles en, en lo que necesiten. Y como último, una estrategia enfocada en las amenazas, con el enfoque de la supervivencia, que se basa en lo siguiente. Cómo nuestras fortalezas nos pueden ayudar a sobrevivir a las amenazas que nos rodean. Un punto que veis aquí es el tema de la experiencia por encima de la juventud. He podido detectar que mucha gente que expone eh, contenido de marketing, ya sea en Internet o redes sociales, tiene un perfil más junior que el mío. Con lo cual, quizás mi experiencia eh, a nivel en el campo, en el terreno, pueda llevar a que la gente confíe más en mí que en una persona a lo mejor que acaba de salir de la universidad y luego abrirse a nuevos mercados laborales, en este caso el tema de, de la educación. ¿Por qué no reorientar mi carrera a, en vez de trabajar por desarrollar eh, planes, desarrollar acciones para el cliente final, ahora mismo cambiarlo o dirigirlo a enseñar esos planes para que otras personas lo desarrollen? Es una posibilidad que me planteé, es una posibilidad que me encantaría poder redirigir mi carrera laboral bueno, hacia eso y quizás gracias a este canal de YouTube, pues me pueda ayudar. Y luego para acabar unas conclusiones eh, a nivel general de lo que es el DAFO o lo que es el, el FODAP. Primer punto, grupal. ¿A qué me refiero con grupal? Es muy importante que toda persona responsable directa o indirectamente de la empresa esté contigo a la hora de desarrollar ese DAFO y de esas conclusiones, es muy importante, tiene que ser algo que esté implicada toda la empresa. Siguiente punto, el DAFO es el primer paso, es el punto de inicio que va a marcar el desarrollo de las estrategias, es por donde tienes que empezar, es por donde tienes que recuperar toda la información, trabajarla y a partir de ahí tomar decisiones. Siguiente punto, es temporal, ¿de acuerdo? El análisis DAFO FODA, hace referencia a un momento concreto de la organización o de un proyecto en específico. Conviene actualizarse. ¿Qué quiere decir con esto? Que la situación que tengas a día de hoy, a 2021, a nivel empresarial, a nivel personal o a nivel de lo que sea, en 2022 puede ser totalmente diferente. Realizar esta matriz o ejecutar esta matriz periódicamente te ayudará a entender mejor tanto lo que te rodea como a nivel interno lo que es tu empresa. Y por último punto, una conclusión que me gustaría compartir con vosotros es que la matriz DAFO tiene una, una finalidad, tiene un objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la matriz DAFO no es solo una planificación estratégica anual. Sí que es verdad que empieza con ese, con ese carácter, empieza con ese objetivo de definir los parámetros de la empresa a nivel interno y externo, pero tú puedes analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de cualquier otro punto más específico del de marketing. Así que define bien qué vas a evaluar lo primero, elige a esas personas, hazte las preguntas y a raíz de ahí trabaja en los objetivos y en las posteriores estrategias. Y con esto acabamos el vídeo de hoy. Espero que hayas disfrutado. Estoy seguro que sabes desarrollar a la perfección una matriz DAFO a nivel personal y a nivel profesional, a nivel empresarial. Y ya nada más me queda por decir. Ahora que hayas aprendido, ya puedes seguir jugando. Adiós.